momento spam, me paro atención para los que no lo sepáis y veis este canal tenemos un canal paralelo en Twitch Twitch.tv bueno, iba a deletrearlo, no da igual Twitch.tv ahí buscáis RT3 y una S al final RT3 con el número y una S pequeñita. ahí estoy yo, ahí me tenéis, ¿vale? Eh, ahí me dedico a pasar el rato. No hablamos de trail, solo si me preguntan. Si me preguntan, hablamos de trail. Si no, me dedico a jugar. A jugar lo que me parezca, ¿vale? Otro canal, el compañero EnfanSabas en YouTube. Buscarlo por Enfan82 en Twitch TV. Enfan y el número 82. ¿Vale? Buscarlo. EnfanSabas, él también se dedica a lo mismo que yo. A jugar, a pasarlo bien. Cachondeo. Y ya está, ¿vale? No es trail. Igual, si alguien nos pregunta algo de trailer en el chat, lógicamente contestamos, hablamos de trailer, lo que queráis, pero si no, estamos a nuestro rollo, ¿vale? Pero que lo sepáis, que si queréis pasar un ratillo, ahí estamos en directo muchas veces, muchas veces, ¿vale? Y ya está, venga, seguimos.